comerme un pedazo de pan vale pero lo malo es que es así sin nada que echarle tener que revisar la nevera a ver si hay algo que echar este pan aunque sea un poquito a ver si hay algo aquí en la nevera a ver nada nada eh. Mantequilla, no tengo nada, no, no quiero comer mantequilla ahorita porque a ver, con mi mantequilla. por remedio y eso no sé qué, es. Esa es salsa picante, no me gusta la salsa picante. Bueno, vale, en la nevera no hay nada. ¿Dónde más tendré que buscar? Espérate, ¿qué es eso? Espérate, eso que está ahí no es lo que yo creo que es. Espérate, ¿en serio? Vaya, vaya, vaya. ¿En serio? Riqueza, chamo. ¡Ah! Que ir, que a esto es un sueño. Esto es un sueño. <risa> chamo, si es riqueza, vale. Chale, mm, tenía tiempo que no veía esto. Esto de mi infancia, chicos. Esto de los años 2014. De, bueno, de hace muchos años, pues. nada. Nah. Riqueza chera el chamo. Mmm, chale, aquí está el medidor de. de sabrosura, vale. El medidor de contenido. Cónchale, mm, dale, esto es lo que necesito para el pan, vale. Vamos a ver, vale. Vamos a echarle un poquito de mantequilla a este pedacito de pan. Ya. Ah, oh, chamo, qué sabroso, chamo. Chamo, pero mira este pan, vale. Me lo voy a comer. Hermano, hermano, mira, mira esto. <risa> Oye, chavo, pero me hiciste tirar pan. más no, güera, mira eso. El prim... Aparte de que me hiciste me hiciste tirar este, el pancito que me quería comer con la riqueza. Dejaste sucio. Bueno, hermano, discúlpame, vale. No fue sin querer, nada más te quería mostrar. Una no, broma que pasó en la televisión bastante chistosa, vale. No te ponga... bravo. No, bueno, chamo, yo... no, no, no, no, hermano, e está bien, está bien, ahora, pero igualito, tú vas a limpiar el piso y además no me interesa eso que te quería mostrar, de todas maneras las cosas que tú ves no son chistosas, vas a limpiar el piso ahora. Hombre, ahora me tocó limpiar esto, vale. Bueno, Húnchale, ya que ve mi hermano come pancito, eso con esos pancitos de su en casa, voy a comerme uno, vale, yo también necesito comer un pancito de esos. Por fin, vale, me voy a comer yo un pancito ahora. Ja, ya a mí, mi hermano le voy a hacer lo mismo. ¡Hermano, hermano! no chamo no, ahora me hiciste tú tirar pan a mí! Bueno, eso te pasa por hacerme tirar pan a mí. ¿Estás claro? Bueno, ya me la descubrí. Ya. Pero...